Es profesor agregado de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC y miembro del Grupo de Investigación Consolidado EDULAP. Es director y docente del Máster Uni Uni Universitario de Educación y docente del Máster Universitario de Evaluación y Gestión de Calidad en Educación Superior. Ha coordinado la formación inicial del profesorado que se incorpora a los diferentes estudios y programas de la Universidad Huerta de Cataluña ...y un portafolio de cursos de formación profesional en docencia y diseños para entornos en línea. Ha participado en numerosos proyectos eh, europeos relacionados con tecnologías, educación y el aprendizaje permanente... ...y su investigación aborda ecologías de aprendizaje, diseño de métodos y herramientas de aprendizaje... ...métodos pedagógicos digitales emergentes, etc. Muy bien, pues es un placer tenerte te, te, con nosotros... Y bien, a partir de ahora ya empezarás tú tu, tu exposición. Eh, podéis ir haciendo preguntas a través del chat que Judith irá recogiendo y en todo caso evidentemente al final pues abriremos un, abriremos un turno de preguntas para que le podamos plantear diversas cuestiones a nuestro ponente. Muchas gracias y adelante Marcelo cuando quieras. Bueno, muchas gracias José Miguel. También un agradecimiento a Manel que me ha invitado a hacer esta exposición. Un gusto siempre de compartir con colegas, porque aunque... Bueno, lo sabemos, ¿no? Que cuando vienen las preguntas y respuestas también son un poco un desafío y uno aprende al mismo tiempo de las experiencias de otros, ¿no? Es un, es un momento rico este del intercambio y de esta sincronía que tenemos ahora. Eh, mi idea entonces es, ya me ha presentado, ¿no? Obviamente, hacer un, un poco una reflexión sobre... Estos, las modalidades de aprendizaje y la, lo que llamamos hoy esta nueva realidad que se da también a nivel educativo y que no sabemos hasta cuándo va a durar y que seguramente creemos, creo en particular, va a provocar ciertos cambios, sobre todo en el, en el, en el ámbito educativo desde la perspectiva de un uso más intensivo de tecnologías. Eh, no tengo una visión de que cambiará radicalmente, ni que todo será online, ni, como, no, no, ni siquiera lo veo como <ríe> exclusivamente pertinente, sino que digo que habrá cambios quizás en positivo, esperemos, ante esta nueva experiencia que se nos impone de alguna manera. ¿no? Y mi idea es un poco centrarme más en el micro diseño, en el diseño de, eh, de, y actividades, y en este juego que hay entre la pedagogía y la tecnología donde os compartiré también un poco mi visión eh, sobre cómo juegan estas, estos dos elementos eh, de manera sinérgica. Exploraremos rápidamente algunos tipos de I actividades ya sabemos, I de electrónico, ¿no? para diferenciarlas un poquito de lo que hacemos normalmente, algunos tipos de actividades y ciertos principios. Y me gustaría ahondar un poco también, en el marco de este contexto y estas necesidades que tenemos, a empezar eh, este enfoque de diseño reversible. Eh, diseño reversible en el sentido de que uno pueda pensar toda la situación de aprendizaje atendiendo a distintos contextos. Estos contextos un poco intermitentes en los que estamos, que es de, dar, de pasar de la... De la presencialidad total a la, la virtualidad total, o sea, es un cambio radical como muy, muy de golpe, ¿no? Y entonces haciendo un, un, teniendo un posicionamiento sobre esta idea de qué es el aprender, cómo se aprende, cómo se mejor se aprende, entonces hablamos de un poco de esta idea de activo irá todo el tiempo este, eh, surcando la presentación. Básicas recomendaciones que no surgen solo de mí, sino de, bueno, de la experiencia y de, la, de las lecturas y algunos recursos que creo que les pueden servir para profundizar esto. Eh, empezaremos un poco a partir de esta realidad y me gusta este, citar eh, en este caso a un texto un poco que fue fundante, ¿no? de cuando empezó todo este problema hace más de un año, este este, este es un post del 27 de marzo de 2020, en Educos Review, que recomiendo mucho su lectura, eh, y la nota era muy interesante porque de alguna manera cuando lo leí sentía esta empatía eh, personal, pero también como, como miembro de una profesión, ¿no? y no solo de profesorado universitario, sino de todos los niveles, donde eh, el autor propone esta idea de, eh, un poco eh, humorística, ¿no? de que los, los profesores, se han sentido un poco como los instructional, los, los, los MacGyver, no para quien no conoce esta referencia, era un, un personaje de una serie televisiva de los 80 que se reeditó, esta foto es más de la, de la, de la serie más actual, se salía de situaciones increíblemente complicadas, ¿no? tenía que hacer frente a esto, y era muy reconocido este personaje por esta navaja suiza, que de alguna manera tiene todas las herramientas como para salirse del paso. ¿no? Entonces... El, el autor hablaba de esta idea, ¿no? que, los, que los profesores éramos una especie de MacGyver, teniendo que improvisar soluciones muy rápidas en circunstancias muy poco ideales. Yo creo que esta imagen fija y describe un poco a, a qué nos hemos afrontado eh, la mayoría de, lo, de los docentes. Eh, este autor entonces propone esta diferencia de, de, entre lo que sería la eh, formación entendida como formación en línea y lo que sería la enseñanza remota de emergencia. Eh, que no son necesariamente sinónimos, que surgen en este contexto que describía un poco esta metáfora anterior. Nosotros conocemos y creo que más o menos todos tenemos ciertas experiencias, eh, bueno, eh, obviamente lo presencial eso ya lo descarto, pero en términos de tecnologías también casi que lo descartaría, porque más que mal estamos haciendo uso de tecnologías desde hace mucho tiempo. En algunos casos, pensadas más como realmente un modelo consciente del de híbrido, lo mixto, de lo blended, donde buscamos este desarrollo armonioso entre lo que hacemos a nivel de la presencialidad y lo que hacemos también con ciertas tecnologías y de manera asíncrona, utilizando tecnologías ¿no? y, y, y pensando un poco en estos momentos interrelacionados. Eh, lo que sí se impone ahora un poquito más ante la, la, el contexto es repensar también esta noción de, de en línea en términos de la sincronía y la asincronía, es decir, sincronía como estamos nosotros ahora en este momento eh, compartiendo en el mismo tiempo, o la asincronía que es pautar todas las acciones que deben hacer nuestros estudiantes en los momentos en que no estamos juntos, ¿no? Y cómo estos contribuyen uno con otro. En ese sentido se relaciona con la idea del aprendizaje mixto de pensar toda esta situación de manera integrada. Eh, el trabajar en entornos en línea de manera digital y sobre todo enteramente en línea, aunque no sea el caso de muchos y que no será tampoco a posteriori el caso de muchos, de todas maneras exige... Eh, que el profesorado tome un mayor control en el diseño, en el desarrollo y la implementación de esto. Es decir, que como profesores nos sentimos bastante interpelados. Aquí les eh, sitúo eh, este nuevo eh, marco europeo de competencia digital del profesorado, el Dishcom Edu, que despliega, como verán, en tres grandes bloques de competencias profesionales pedagógicas y la de los estudiantes que tenemos que tener en cuenta, como profesores, en el sentido de facilitar a, lo, a los estudiantes en ponderarlos, ¿no? de alguna manera, todos los aspectos que cubrirían este, nuestras competencias necesarias para poder este, desarrollarnos en estos, en estos entornos. Ah, el docente en línea, entonces, con utilizando TIC, tiene muchos roles que asumir, y algunos van de manera eh, progresiva y cronológica, y otros van muy en paralelo. ¿no? Hoy nos centraremos un poquito más en la parte de diseñador, diseñador de la experiencia de aprendizaje, pero que atiende a la planificación de cómo trabajaremos la dinamización, cómo acompañaremos al estudiante, cómo le evaluaremos, qué tipo de feedback le daremos durante este proceso. ¿no? Y quizás un aspecto a resaltar interesante aquí es que también en este cambio que requiere a nivel de, como de los roles que debemos asumir, es probablemente, y creo que ya me contarán vuestras experiencias, un trabajo en equipo mayor, ya sea un trabajo en equipo con otros docentes, o ya sea un trabajo eh, en equipo con todo eh, un grupo de personas con diferentes competencias, desde los que son especialistas en mediatización de contenidos, el, las personas que les dan soporte a nivel del sistema de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, lidera idea era, eh, el diseño, ponerlo como un elemento clave, como un elemento que a veces... Este, eh, cuando trabajamos de manera eh, presencial, es un poco también da lugar a un, a un espacio más de improvisación y de, y de reacción, cuando en realidad, cuando trabajamos más en entornos digitales y en línea, estos elementos son mucho más importantes de tener en cuenta y de reforzarlos. El diseño de un curso, desde la perspectiva que nosotros los concebimos, tiene que atender a este perfil de competencias eh, de programa y cómo este curso se inserta en este enfoque eh, general y eh, nosotros promovemos de alguna manera esta idea que las competencias y el enunciado de resultados de aprendizaje eh, son aquellos elementos estructurantes de toda una propuesta educativa en el contexto de emergencia actual. Quizás no se nos exige repensar la totalidad de, del curso en sí, sino en repensar, diseñar, asumir el desafío de replantear la estrategia y pensar eh, más de manera puntual en un replanteo de lo que serían las propias actividades de aprendizaje y su interrelación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la idea de hoy es un poco ahondar eh, en algunos conceptos, algunos marcos que nos pueden servir un poco para uh, tomar decisiones, para analizar, para entender um, las tecnologías y para in incorporarlas de alguna manera, de manera juiciosa, buscando esta forma sinérgica, ¿no? buscando también esta especie de transformación de la práctica. Eh, quiero insistir que esto necesitará eh, un elemento casi de eh, cierta eh, cambio en la manera en que hacemos las cosas. ¿no? Yo creo que ya habéis vivenciado esa, esa experiencia de que el trasladar exactamente la manera en que estamos trabajando al entorno virtual sin modificar nada, podemos ahondar de algunos ejemplos, no es exitoso porque de alguna manera las tecnologías y el medio condicionará, pero a la vez posibilitará, nuevas este, eh, soluciones. Eh, voy a insistir mucho aquí en posicionamiento que tiene que ver con cómo entendemos el aprendizaje, que el aprendizaje debe ser activo, para, orientado al desarrollo de competencias tanto específicas como transversales, y quizás aquí hacer un llamado sí a una revisión personal como profesional en, en función de cuál actitud y con qué actitud encaramos estas cosas. Y uh, esta actitud eh, es un llamado a que se la tome desde una perspectiva eh, positiva eh, y viendo la complejidad de la situación como una oportunidad para el desarrollo profesional. Porque como decía al inicio, yo creo que serán prácticas que podrán ser luego influenciar en la manera que seguiremos haciendo cuando las cosas volvamos más a cierta normalidad, pero con nuevas maneras de hacer y de entender las actividades, entonces, ¿en qué se diferencian? Son actividades, para que no nos para que nos entendamos bien, son actividades de aprendizaje. Lo que pasa es que, al incorporar nuevas tecnologías, intentamos ver de qué manera eh, las podemos mejor implementar. Pero me interesa eh, trabajar este concepto de actividad de Gilles Salmo porque mmm, en este cambio que tenemos que hacer, un poco de mentalidad de cómo nos confrontamos a esta nueva realidad, o al uso de tecnologías, independientemente de la nueva realidad, <coughs> es pensarlas desde dónde. Las I actividades se conciben como un marco más de interacción y participación. No, y, y no, no se, simplemente se centran en el estudiante hace de manera individual tal cosa. ¿no? Entonces, es, este enfoque es interesante de eh, entenderlo porque promueve un aprendizaje mm, activo, tiene ese, ese eje, esa visión, donde hay construcción colaborativa de conocimientos. Están, digamos, de alguna manera orientadas a generar conocimientos y a desarrollar competencias. Y están muy orientadas a eh, dar al alumno claramente cuáles son las expectativas que tenemos en torno a estos aprendizajes, que estos sean tangibles, mesurables de alguna manera. Y obviamente hay un aspecto importante aquí a tener en cuenta que tiene que ver cuando diseñamos para estos entornos, es pensar toda esta serie de andamiaje y, eh, que podemos dar al estudiante para sostenerlos en la autogestión del aprendizaje y en la gestión con otros, y el desarrollo así de una autonomía. O sea que no podemos dar por sentado que todos los estudiantes están preparados para esto, sino que tenemos que de alguna manera pautar mucho más. Por ejemplo, pautar la interacción en un foro, pautar la manera en que trabajarán colaborativamente. Eh, nosotros encontramos muy útiles, bueno, al menos en la experiencia personal también, el desarrollo de ciertas plantillas que guían el trabajo, de criterios específicos de, de evaluación en... Eh, Maneras de, eh, en las que deben presentar sus trabajos y en que la pueden de alguna manera eh, autoevaluar o coevaluar. Como ven, hay un, una bolsa de estrategias que debemos también tratar de desarrollar para lograr esta autonomía autogestión y que de alguna manera, en es, de esa manera, estamos fomentando esta competencia tan importante que es la de aprender a aprender, ¿no? tomar la responsabilidad. Cuando decimos empoderar al estudiante, tiene que ver eh, con esto, darle las herramientas para que lo pueda hacer y se repite el viejo principio de las actividades de este concepto interesante que desarrolló Vic sobre el alineamiento constructivo, de que cuando las pensamos, las pensamos de su manera integral, las pensamos muy claramente en términos de resultados de aprendizaje, de las dinámicas, metodologías que, que vamos a implementar y que va a estructurar la actividad, y del feedback y el tipo de evaluación que vamos a dar, o que van a darse entre ellos. ¿no? Estamos hablando de una especie de interacción y participación de comunidad de, de aprendizaje. El aprendizaje activo, entonces se caracteriza, y acá um, traigo a colación un texto de Merrill de 2012, eh, de principios, primeros principios de instrucción, es 2012, pero este trabajo ya data de más tiempo, lo ha ido refinando, y lo que ha hecho Merrill es eh, estudiar distintos enfoques, teorías y modelos sobre eh, el aprendizaje y el diseño de aprendizaje, e intentar una especie de síntesis que está un poco representada en este gráfico. ¿Y cómo se promueve entonces un aprendizaje activo? Se promueve implicando al estudiante, al, al estudiantado, en, en la resolución de problemas o en la proposición de soluciones muy conectadas con el mundo real. Eso hace de elemento motivador, de anclaje de los conocimientos y de significación de los conocimientos. ¿no? Y se promueve además a través de cierta activación, normalmente, de cuáles son los conocimientos eh, previos que tiene el estudiante y en base a experiencias, para también detectar si hay una mirada errónea de esto o incompleta. Esto ayuda también al estudiante a construir nuevo conocimiento sobre bases más sólidas. Eh, obviamente, como les decía yo, a través de resultados de aprendizaje, este autor también rescata esta idea que el conocimiento debe ser demostrado, debe ser explicitado, comunicado. Debemos tener, ahora les daré una, una especie de, he hecho una, un, un trabajo un poco de de clasificación para ayudaros a pensar esto. Eh, ¿Cómo el estudiante puede manifestar esta aprendizaje? ¿Cómo puede evidenciarlo? Si trabajamos por competencias y hablamos de resultados de aprendizaje, tenemos que pensar también en términos de evidencias, qué es lo que el alumno debe presentar, y en criterios de evaluación explícitos y concretos para que el estudiante sepa también cómo será evaluado. Aquí el otro aspecto que tiene que ver con eh, la, la aplicación eh, del conocimiento también refiere a esta, co a esta relación con el mundo real, ¿no? Eh, claro que no todas, a veces estamos en situaciones que no todo puede ser aplicado al mundo real, pero este pequeño esfuerzo creo que se puede hacer. Hay muchos eh, interesantes desarrollos a nivel de las matemáticas, de la física, a veces dicen, no, esto, bueno, lo trabajamos de otra manera, sin embargo, eh, verán famosos youtubers <ríe> que logran hacer esta conexión a veces, ¿no? Y, obviamente, cuando es integrado, y esta es la fase eh, más interesante, que a veces no se logra necesariamente en el marco de una actividad, sino de una serie de actividades o de un curso, sino de varios cursos, que es cuando estos conocimientos pueden ser transferidos a, a nuevas situaciones. Ahí hemos logrado, este, digamos, el mayor desarrollo. ¿Cómo se promueve este tipo de aprendizaje activo? Bueno, existen distintas metodologías, les dije, no hoy en el, en el triangulito de, de, de BRICS. Cómo pensar la actividad y cuál sería el, el, la, la, el backbone eh, que, que nos puede servir para el diseño de, un, de toda una experiencia de aprendizaje que esté centrada en el estudiante, que esté centrada en la acción del estudiante también, y nuestro rol como facilitadores. Existen numerosas metodologías. Aquí menciono algunas, ¿no? Obviamente, no las, este tipo de clasificaciones siempre son complejas de... De, de que sean eh, de alguna manera totalmente abarcadoras o totalmente coherentes, pero aquí vemos algunas de las más empleadas eh, usualmente en... Eh, en este enfoque de metodologías activas. Tenemos la de resolución de problemas, el estudio de casos que conocerán, y hay una especie de interacción allí, porque yo, un estudio de caso puedo trabajarlo también a través de resolución de problemas, estudios de casos abiertos o cerrados, la idea del inquiry-based learning, del descubrimiento, ¿no? de el design thinking, que está más orientado a la proporción de soluciones innovadoras muy conectadas con el mundo real las prácticas auténticas, la pedagogía por proyecto, el, el basado en retos, y algo del Flip Classroom, de la clase invertida, que es la que hablaré un poquito más adelante. Esto es para enumerar algunas. Ahora, como les decía al principio, es muy importante pensar en eh, cómo eh, se trabaja este aprendizaje de manera activa con las tecnologías. Y aquí creo que incorporar algunos conceptos, modelos, son importantes para ayudarnos a, a hacer... Mm, juicios válidos en torno a la selección de las tecnologías y del entorno que propongo a los estudiantes. Porque tengo que pensar en qué actividad, qué resultados plantear, y después tengo que pensar, bueno, cómo vehículo todo esto en un entorno que a su vez es de interacción, ¿no? y que es de trabajo, que es de producción. Este, eh, aquí lo quiero bueno, introducir a este concepto de affordances, que de alguna manera... Eh, eh, nos dice, desde la psicología viene este concepto, ¿no? Eh, ¿Qué propiedades tiene lo, lo material, el mundo material, en este caso las tecnologías, para la acción? ¿Qué es lo que me están eh, permitiendo realizar y qué es me están impidiendo de realizar? Este análisis interesante de las tecnologías y de los entornos es muy importante porque, y como dice el autor aquí, Boucher, los autores y Conrad, eh, por un lado... Eh, las eh, herramientas eh, nos permiten hacer cosas, pero también dan forma a la situación de aprendizaje. Porque nos están diciendo hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no, o qué podrías hacer que no habías pensado anteriormente y que sí puedes hacer. Vamos a ir a un ejemplo más concreto para que nos entendamos. Hay varios modelos que nos ayudan a tomar decisiones en cuanto a la integración de tecnologías en el aprendizaje. Aquí les, suen, les, les muestro uno que es de relativo, sencillo, eh, aplicación. Hay otros como el t -Pack, ¿no? Conocerán. Tecnológica Pedagógica del Content Knowledge, pero les, les cito el de Puente Dura, que es el SAMR, ahí verán eh, S-A-M-R, ¿no? de sustitución, aumentación, modificación y redefinición. Les voy a dar un pequeño ejemplo para que entendamos cómo las tecnologías y los entornos nos pueden llegar a... A, in, a inspirar nuevas situaciones y llegar un poco más adelante en, en el tipo de aprendizaje, ¿no? porque si estamos realmente embarcados en enfoques por competencias, que es lo que, bueno, un poco Boloña, en las universidades estamos este, eh, comprometidos a desde hace mucho tiempo, eh, a veces ciertas competencias se nos escapan, y digo, bueno, con el uso de tecnologías, ¿puedo um, trabajar estos aspectos? Pues sí. Aquí les hago un ejemplo simple, entendible, que tiene que ver con, bueno, tengo un entorno Moodle, ahí ven el icono del Moodle, que es el, el entorno de aprendizaje, podría ser cualquier otro, ¿eh? MRF Blackboard, el que sea. Eh, un entorno Moodle y las tecnologías las utilizo como sustitución, ¿no? Aquí la idea es que no hay ninguna mejora funcional como tal eh, y esto va con esta idea tradicional que tenemos de, bueno... Mmm, ofrecemos cierto tipo de lecturas a nuestros estudiantes ¿no? para, para el desarrollo del curso. Yo recuerdo en mis años, hace mucho, que lo que tenía que hacer era irme hasta la biblioteca o hasta el sector donde se habían negociado los derechos para, nos da, de las lecturas y se nos daba una, un cuaderno, una fotocopia, o se nos pedía que compremos un libro. Bueno, lo que se puede hacer ahora es facilitar eh, todos estos y distribuirlos y darlo de manera mucho más simple y accesible a los estudiantes a través de la plataforma. ¿no? Obviamente que a través de la plataforma no solo puedo dar lectura, sino que además tiene como el potencial, ¿no? De poder presentar vídeos o materiales interactivos, simulaciones de todo tipo. Y en ese sentido ya nos estamos moviendo hacia lo que sería esta idea del modelo que nos ayuda a pensar es hacia lo que se llama el aumento, ¿no? Las, las, las tecnologías, de alguna manera, sustituyen y mejoran eh, esta cosa, cuestión funcional. En términos de qué información puedo dar a mis estudiantes como base para este, explorar nuevos conocimientos, nuevos conceptos, pues ya mencioné uno, que de la lectura puedo pasar a cosas multimedia. ¿no? Pero por otro lado, también puedo pensar en las tecnologías como esa posibilidad de trabajar los recursos, como anotarlos, ¿no? o de utilizar ciertos plugins que permitirían que a un estudiante con capacidades diferentes eh, pueda también acceder vía, uh, por ejemplo, un plugin que uh, lea los textos escritos y los y los, y los, los verbalice. ¿no? Pasamos a un. Esto estábamos siempre en torno a lo que el modelo plantea como la mejora. Después nos vamos hacia los modelos de, al, dentro del modelo, a una situación más ambiciosa que es la de transformación, que tiene que ver con la modificación. Y aquí hago un ejemplo en, en cómo de rediseñar de manera más significativa las actividades de aprendizaje. Puedo trabajar esto que he dicho hasta ahora. Pero puedo agregar, por ejemplo, un cuestionario de autoevaluación para reafirmar ciertos este, conceptos, si los he adquirido o no. Ahí estoy, de alguna manera, ya modificando esa experiencia inicial, proveyendo algún elemento adicional que permita al estudiante avanzar un poco más. Y luego sí, la redefinición. Y aquí entonces me planteo las actividades de otra perspectiva asumiendo también que podré evaluar otro tipo de competencias y haré de esto una situación muy activa. Como verán, trabajo desde la, la, la, la redefinición, permite que las actividades de actividades que, que no se podían hacer con, con anterioridad, ahora se puedan hacer. Puedo entonces trabajar con estudiantes en, por ejemplo, explorar ciertos conceptos bases de una disciplina y construir un mapa, un mapa conceptual sobre este tema de manera colaborativa, Proveer herramientas de sincronía para la discusión en ciertos momentos, el trabajo asíncrono también, e incorporar nuevamente este elemento final individual de, de, de autoevaluación. Como ven las tecnologías de allí... Con este ejemplo creo poder haber ilustrado un poquito cómo repensarlas desde el modelo. Existen otros, otro tipo de herramientas para nosotros, diseñadores, me estoy poniendo en el rol siempre del profesor diseñador, que también nos ayuden a tomar decisiones en este aspecto y también discutirlas quizás con otros profesores o con el, el, el equipo de soporte de tecnologías de la propia institución. Aquí les cito algo bastante reciente que me pareció muy interesante, que es una rúbrica, una rubrica para, que se llama Rubik for E-Learning Tool Evaluation, de la Western University. Está accesible en línea, está en Creative Commons, aquí he traducido unas partes, la rubrica es más completa, tiene descriptores de cada uno de estos elementos, pero nos pone frente a, esta, a, a estos criterios que nos sirven de alguna manera como checklist para saber si las tecnologías que estoy seleccionando y el entorno que estoy seleccionando responde a lo que yo quiero hacer como profesor y también que mis alumnos puedan, puedan eh, realizar. Y va desde aspectos funcionales, de accesibilidad, cuestiones más técnicas, eh, el tema privacidad muy importante y protección de datos. No sé si están interesados en hacer de esta experiencia algo móvil, bueno, a ver si estas interfaces son responsive, o sea que pueden adaptarse a los entornos móviles de manera simple. Si me permite a mí, como docente, por ejemplo, lo que se llama la presencia de docente, facilitar hasta dónde puedo intervenir. Me, el entorno, por ejemplo, tiene analíticas de aprendizaje, que me permite tomar decisiones a partir de estas analíticas, eh, y bueno, los puntos 6, 7 y 8 mm, están muy inspirados del Community of Inquiry, es un framework, perdón, que de alguna manera analiza los tipos de presencias que, que, que puede haber en los entornos en, en línea, que tiene que ver con esa presencia social que fomenta también el profesor, ¿no? De que, sentir de que estamos en una comunidad, a pesar de que estemos de manera síncrona o asíncrona, pero en, en entornos digitales, no necesariamente en línea, ¿no? Y la presencia cognitiva es como nosotros podemos expresarnos, ¿no? Y permitir que esta comunidad construya conocimiento. Re en resumiendo, perdónen un segundito. Una I actividad se caracteriza por elementos que ya sabemos, nosotros muy comunes, sobre, eh, guiadas por competencias, resultados de aprendizajes, muy orientada, como estamos trabajando en resultados de aprendizaje, a ver cómo será este entregable ¿m? físicamente o, o cómo se, ¿qué, qué, qué forma adoptará o qué demostración tendrán que hacer, ¿no? en el caso de que sea un role play, una técnica o lo que sea, la metodología, la dinámica de la implementación, tener en claro cuáles son nuestros roles, el entorno del que he hablado, una temporalización y evaluación. Y aquí me detengo un ítem un, un anterior que es el tema de los recursos de aprendizaje. Como les decía recién, eh, hoy, gracias a la tecnología, el acceso a recursos es enorme. Entonces, pensar, más allá de, del texto, pensar en aquellos eh, recursos que nos pueden interesar a partir de la web, la web 2 en particular, hay mucha producción de contenidos muy autorizados, muy interesantes, disponibles, obviamente los que están en, en la biblioteca, la biblioteca virtual, los repositorios de recursos de aprendizaje, y... Eh, Digamos de alguna manera, eh, promover el. Perdón un segundo, está andando. No sé si molesta el ruido. Eh, eh, promover eh, eh, la utilización de distintos este, recursos de aprendizaje desde eh, multimedia, ¿no? Buscando esa forma de variedad. Obviamente está por último el tema de creación propia, ¿no? O sea que es importante eh, pensar también si nosotros mismos desarrollaremos. Eh, eh, algunos eh, recursos específicos. Y en este sentido, quizás, si después surgen la, en las preguntas, tengo mi posición también de que tampoco necesitamos hoy día eh, entrar en, en, um, en procesos de desarrollo de materiales muy costosos, de muy difícil uh, producción. Porque hoy desde un móvil hasta las eh, herramientas que existen en Internet que son bastante amigables y nos permiten crear ciertas formas de recursos de manera relativamente sencilla. Tipos de actividades, bueno, esta clasificación, como la clasificación les decía hoy, es, es un poco arbitraria, está basada un poco en, en el trabajo de unas colegas de Ornelas y Romero, eh, que nos hace pensar distintos tipos de, de actividades, no son excluyentes unas con las otras, pero las clasifican en las de análisis y síntesis, en las de investigación y resolución de problemas, en la de construcción de colaborativa de, de conocimientos, de interacción, comunicación y reflexión. Esta idea es, con algunos ejemplos es, eh, con, de uso de tecnología, es que si trabajamos en línea podemos trabajar todas este tipo de actividades no solamente el, el entorno sirve simplemente para transmitir conocimientos o para presentar información, ¿no? sino que podemos realmente pensar en términos de eh, trabajo, eh, eh, tanto individual como con el profesor, como eh, colaborativo. Uh, aquí para, por ejemplo, y innovar en este sentido, porque una síntesis eh, no necesariamente necesita un trabajo escrito, puede ser, por ejemplo, forma de representación eh, más como un mapa conceptual, puede ser también a través de otro tipo de, por ejemplo, curación de contenidos y, y, y creación de, de lo que llamamos los mashups, puede ser a través de un póster, existen aplicaciones específicas como Glockster para este tipo de cosas, como verán, eh, puedo mm, trabajar distintas tecnologías y distintos formatos, distintos tangibles, como les decía hoy, importantes. Puede trabajarse también a través de una especie de timeline, de línea de tiempo o una infografía. Y con esto estamos haciendo apelación al desarrollo de otras competencias de nuestros estudiantes a eh, ser capaces de trabajar con otro tipo de lenguajes y de eh, presentar información de diferentes maneras. ¿no? Creo que esto se abre mucho a la, a la creatividad que son visualmente atractivas, que tienen esta capacidad de síntesis, por ejemplo, que nos interesan, pero también el ejercicio de eh, tratar de utilizar lenguajes de manera correcta, como tienen que ser diagramas, como tienen que ser este, eh, eh, aspectos visuales, de, según el tipo de actividad que propongamos. De interacción y comunicación, obviamente ya conocemos, eh, eh, yo creo que estamos muy familiarizados, como el tema del debate virtual, eh, aquí insistiría un poco en el rol importante que a veces tiene el facilitador de no dejar esto eh, liberado, sino de adoptar un, un, un rol importante aquí. Y en este sentido, eh, no necesariamente eh, debe hacerse solamente de manera textual. No sé si conocen algún tipo de, de, de herramientas como VoiceThread, eh, que aquí se las menciono, que permite trabajar una especie de interacción que también puede ser basada en audios y en, y en vídeos. Entonces es interesante, puedo generar un debate... Eh, que no solamente se trabaja de manera escrita, sino también. O, u otras este, eh, formas de, de trabajar la interacción mucho más estructurada, eh, como Kialo, que de alguna manera mmm, organiza y estructura y ayuda con su interfase a trabajar, por ejemplo, puntos de vistas divergentes eh, sobre una problemática. Y la propia herramienta es muy potente para organizar esto en, en, en argumentos opuestos, ¿no? a favor y en contra, ¿no? pues pongamos el más simple, no, sobre un tema. Y la propia herramienta lo permite organizar. Eh, la construcción colaborativa de conocimiento. Eh, aquí podemos hacer eh, uso de mu muchas metodologías, como veíamos hoy, de resolución eh, de un caso de un proyecto, digamos, orientado a una solución, o un design thinking muy orientado a, a una solución bastante innovadora, muy anclada en, en, una, en un diagnóstico eh, muy certero sobre donde se desea intervenir. Bueno, la construcción con la que puede manifestarse de distintas maneras, el, el fenómeno maker, ¿no? desde la idea de que los estudiantes cada vez trabajan más en aspectos, por ejemplo, como de robótica, o sea, para, para que veamos toda la... La, las grandes dimensiones que tienen eh, el, este tipo de, de, de actividades y todo el, el, el abanico de posibilidades que tenemos. ¿no? Y aquí, bueno, mmm, les decía que eh, en un momento hice un proyecto, eh, participé en un proyecto europeo donde reflexionamos mucho sobre el concepto de contenidos generados por el usuario, Learner Generated Content, también se lo conoce como Student Generated Content muy subsidiario de, la, de, toda la, de todo lo que se llamó la web 2, ¿no? la web el, del prosumer, del productor consumidor. no de, Desde esa óptica, la idea del de, eh, trabajo eh, con herramientas para la producción de contenidos, de conocimientos, de soluciones, eh, nos ha llevado a reflexionar un poco est en esta idea de si nos centramos en el estudiante, somos coherentes con esta idea de aprendizaje act eh, activo y que debemos de alguna manera también permitirle formas de testimoniar este desarrollo de competencias, bueno, mmm, todo esto encaja muy bien en un modelo mmm, conceptual coherente donde nos centramos un poco también y reflexionamos mucho sobre el tipo de producciones que pedimos a nuestros estudiantes. Eh, estamos muy acostumbrados a la entrega de un papel o de, una cosa, o de un proyecto, eh, bueno, ahora además podemos ampliar hacia, hacia, otras, hacia otros eh, tipo de eh, producciones por parte de estudiantes para evaluarlo. Y aquí he hecho un esfuerzo de numeración y de definición en la segunda columna de qué son y eh, las actividades, eh, perdón, las, las eh, posibles eh, tecnologías que nos pueden eh, servir para esto, ¿no? Eh, si vamos a trabajar vídeo, por ejemplo, en, el, en, en mi caso, cuando tienen que estar en una asignatura que es completamente asíncrona, eh, los alumnos desarrollan un proyecto y deben presentarlo, pues trabajan esta idea de generar una presentación, ¿no? como hacemos siempre a veces en la presencialidad, y de poder presentarla a los colegas y poder comentarla. Bueno, tenemos algunas herramientas que nos las permiten hacer, y el estudiante, de manera muy simple, hoy día con, uh, por ejemplo, algo como Screencast-O-Matic, o o, o algún otro, alguna Tipo de aplicación, es muy sencillo realizarlo. O sea, no, no. Y, y bueno, y podemos lograr entonces allí evaluar tanto eh, el proyecto en sí con los conocimientos, competencias específicas a la asignatura, como otras que tienen que ver con las competencias más transversales, comunicacionales. Es un poco una manera de ilustrar la riqueza eh, que da este, este juego. Ahora, Obviamente pensar las actividades y las y actividades en, en general no es, es pensarlas de manera granular y más atómica, pero también pensarlas en una cuestión de secuencia o pueden pensarse también a nivel de que secuencias mayores que pueden ir hasta la de un, una asignatura entera. ¿no? Aquí os enuncio una serie de, de principios para el diseño de actividades que podrían aplicar y que nos sirven también nuevamente como una herramienta a nosotros como profesores diseñadores en revisitar un poco el tipo de decisiones que vamos tomando y ver si podemos mejorar este diseño. Y aquí, por ejemplo, podemos este, pensar en términos de variedad. Estoy prop eh, proponiendo una serie de actividades que varían en sí y que mantienen la motivación. Eh, en términos de interactividad, en términos de productividad, le estoy, me refiero a la, a la diapositiva anterior, estoy dando elementos de autonomía. Entonces, esto que nos sirva un poco como checklist para saber qué en, a nivel de actividad, a nivel de conjunto de actividades, pensar un poco eh, cómo estoy aplicando estos principios para, uh, digamos, pro hacer una propuesta de experiencia de aprendizaje motivadora que mantenga siempre eh, en alerta a los estudiantes, los demás tenga engaged. Siempre es difícil de traducir esa palabra en, en nuestra asignatura. Y bueno, esto surge también, es, hay un libro entero sobre distintas 100 y más actividades para motivar y retener a los estudiantes en línea, que es un texto accesible en abierto, eh, se llama Tech Variety, de PONC y HU de 2014, que ha hecho un trabajo enorme de compilación de distintos ejemplos de actividades. Podéis aburrir ahí de ver eh, ejemplos. Vamos a pasar a este punto del diseño re reversible, porque me interesa en particular, retomo esta idea de la eh, en línea, sincronía, sincronía, es un poco ese eje el que quisiera explorar con vosotros, y volviendo a las metodologías activas que mencionaba al principio, el tema de la clase invertida ha tomado un auge muy importante, sobre todo ahora con el tema de la pandemia. ¿no? La clase invertida originalmente se pensó para romper con el esquema de la... Um, clase presencial tradicional magistral, esta idea de eh, el profesor en el centro y no el estudiante, el profesor como el depositario del conocimiento. O sea, verán que el mundo digital y, y la enorme masa de producción de conocimientos, el acceso a tecnología, es, a, tiene que de alguna manera impactar en la manera que las prácticas que tenemos, ¿no? que la universidad. Es, Seamos un poco autocríticos, somos bastante tradicionalistas y con cierta inercia ¿no? al cambio. Todo este nuevo entorno, eh, digamos, mm, permite... Eh, mucho de lo que se teorizaba desde los pedagogos no muy queridos a veces sobre cómo trabajar de otra manera en nuestras clases y en nuestras asignaturas. La clase invertida ya tiene mucho tiempo ¿no? y ha sido implementada de distintas maneras. Aquí os cito un, poco un texto muy interesante de la Wikipedia en catalán sobre la clase inversa que está muy bien explicado y que un poco para entendernos es cómo transformar la clase que era esa Tenía esas características en una clase mucho más significativa donde se venga a trabajar. No digo que no se esté haciendo, ¿eh? no acusa a nadie de nada ni nada por el estilo. Estoy seguro que algunos lo irán implementando de una u otra manera. Lo retomo porque digo, bueno, ahora en el contexto de, de la virtualidad podemos pensar también este enfoque. Claro que sí, incluso se pensó antes, lo que se llamaba la clase invertida en línea. O sea, pensar también esta idea de pensar la sincronía como un momento de eh, activo. Y no solamente lo que estoy haciendo hoy es bastante transmisivo de alguna manera, eh, pero no es una clase como tal, es un webinar, ¿no? Pero si pensamos en términos de clase, pensar esta sincronía desde otro lugar y pensarla interrelacionada con aquellos momentos asíncronos. Fíjense que aquí en esta ilustración eh, inicio con la sincronía para entrar a la sincronía, donde entramos con profesores y estudiantes, volvemos a la sincronía y la idea es pensar estos dos momentos de manera muy activa, ¿no? Que los espacios de la sincronía se transformen en espacios de discusión, de presentación de trabajos, pero de, de, de, de intercambio eh, entre profesores, entre estudiantes, y la asincronía también tiene que estar pautada, y no, la puedo, y no la debo necesariamente pautar como trabajo individual. Asincronía y trabajo individual no es lo mismo. O sea, podemos también pensar el trabajo eh, más eh, eh, colaborativo, Aunque lo individual puede ser muy interesante, como les decía yo, si quiero en la clase invertida, la idea era que el alumno eh, se familiarizaba con los conceptos, contenidos, eh, de manera eh, asíncrona, y luego en las clases presenciales, que ahora podríamos llamarla de la sincronía, era el momento de la puesta en común, del debate, de la calificación de dudas, bueno, de propuestas... Y eh, entonces, claro, hoy la asincronía puede ser muy interesante, como les decía, por la riqueza de contenidos que podemos pre eh, presentar y por las estrategias que vamos a dar para trabajar con estos contenidos. Y vuelvo al ejemplo del SAM y del Moodle, donde quizás agregando un cuestionario eh, al final de una serie de lecturas o de consulta de vídeos o al hacer un video más interactivo, podemos ir ya trabajando la asincronía activa por parte de nuestros estudiantes. Eh, os voy a dar algunos ejemplos de cómo trabajar la sincronía activa de Austin de 2020 bastante... Es, él se centra, muy actual, digo, se centra en, en, en el trabajo en Zoom, pero hoy conocemos que las affordances de todos estos... Este, Les voy, les voy, les voy a insistir sobre algunos conceptos. Las affordances de estos sistemas como que estamos utilizando ahora Teams, el Google Meet, el... Um, We Webex, el, el Blackboard, todo, de alguna manera permiten este tipo de interacciones diferentes. Aquí este autor presenta distintos modelos, el que llama el interactivo equilibrado donde hay de alguna manera, está, está como centrado en el medio, no, el nivel de participación tanto de profesor como alumno es bastante igual y luego, bueno, está pensado para una hora, esto es un ejemplo, cada uno lo adaptará a lo que más le convenga. no. Lo que sí quisiera insistir es que Decenas de horas en línea no es muy, muy interesante. Entonces ahí propone cómo estructurar esta, esa sección, por una trancar el, el, el, el gel ¿no? al, al, al inicio, hacer una breve exposición, eh, trabajar sobre la comprensión de los estudiantes, trabajar alguna mini sesión de grupo y así, ¿no? Eh, la sincronía también en este modelo que está, verán arriba, que lo he señalado con el, la bolita de color gris, hacia donde se, el tiene más peso, que está dirigido por los estudiantes. En este caso, el estudiante, por ejemplo, en una eh, secuencia de aprendizaje pautada entre la sincronía y asincronía, los estudiantes tienen que realizar un trabajo entre ellos y luego presentarlos en el momento de la sincronía, abrir la discusión y así. Otro ejemplo tiene con con la utilización de video, porque hoy cada vez más podemos también, gracias a la, a, al incremento del, del, de la banda de, de, de traspaso de información de la, de la red, se puede trabajar cada vez más con, con vídeo de manera relativamente simple también. Entonces, trabajar también un modelo eh, de, de, basado más en el vídeo, en la presentación del vídeo, de vídeos, porque... Eh, los invitaría a explorar este texto de COUME 2014, que se llama Potent Pedagogical Role for Video, eh, que analiza y clasifica las distintas utilizaciones del vídeo en educación. Es bastante interesante de ver, porque los clasifica en, en cuatro grandes grupos, que habrá facilitar la cognición, propor proporcionar este, experiencias realistas o amplificadas, que de otra manera no pueden ser, eh, promover el desarrollo de threads de, de, de, de, de eh, características afectivas y el de demostrar habilidades. O sea, hay, hay, se puede hacer un uso muy rico del vídeo, más allá de lo que llamamos el talking head, ¿no? de, la, de la cabeza que habla, ¿no? Que, que no deja de ser interesante, pero buscar un poco más y explorar las potencialidades, nuevamente las affordances de los vídeos. El modelo basado en contenido más centrado en el profesor, el que estamos más eh, acostumbrados. Estoy viendo el... el el tiempo pasar. Y por último, decir que, bueno, no lo menciona el autor, pero sí me pareció interesante de las experiencias recogidas, es trabajar las famosas tutorías ¿no? que, que tenemos ¿no? como profesores, tanto de manera individual como grupal. También muy factibles y muy posibles de hacer desde el, la idea de la sincronía activa. Pautarlas también, ¿no? Yo creo que ya no sé cada uno cómo lo hará, pero cuando se viene a la tutoría que el estudiante venga preparado. Entonces quizás también algunas guías de cómo trabajar esta tutoría para aprovechar lo mejor posible el momento síncrono es importante. Prepárate para la tutoría, señala qué conceptos y dónde están las dificultades. Vente entonces en ese momento y lo trabajaremos conjuntamente. O adelántame las preguntas y así de si le vamos a hacer grupal para bueno, recoger aquellas comunes, ¿no? Hay toda una manera de pautar también esto y hacer de este momento síncrono lo más efectivo posible y también pensar en el tiempo en que vamos a estar, porque hay un hay un hay como un límite que no es igual al de la presencialidad en términos de resistencia de, aten de atención, ¿no? Eso lo difiere. Entonces toda esa estrategia de pensarlo asíncrono y síncrono es eh, muy importante. Y lo asíncrono, obviamente, como les digo, decía, no quiero repetirme, en toda su potencialidad. ¿Por qué es importante? Y esto, y vuelvo a la idea del diseño re reversible, es que podemos ya... Tener ciertas estrategias, en el caso nuestro, de poder intervenir ante una eventualidad que nos fuerza de manera rápida a trabajar la presencial, eh, presencialidad hacia la sincronía. ¿no? Igual, insisto en que no son eh, eh, directamente transponibles una con la otra, ¿no? sino que insisto en esta idea de repensar eh, el aspecto sincrónico en línea respecto de la presencialidad eh, como tal. No daré porque ya he hablado bastante sobre esto. Eh, recomendaciones tienen que ver con lo que hemos visto, pero quisiera eh, reforzar una, que es de evaluar esta eficacia de la actividad que hemos tenido, ¿no? mm, eh, Transformarnos un poco en, en, en, en investigadores de nuestra propia práctica, ¿no? Eh, un poco este concepto de John, de, de, de estudiar nuestra propia eh, práctica, de la práctica reflexiva, ¿no? de qué hemos hecho. Quizás podemos documentar, quizás podemos entrevistar a nuestros estudiantes, que va a ser un cuestionario de satisfacción muy orientado a este tema. Y yo creo que esto es muy importante de incorporarlo para saber si están funcionando y cómo están funcionando estas cuestiones. Y obviamente tener muy en cuenta que cada vez que diseñamos un, un tipo de actividades así, cuáles son las competencias mías digitales eh, que tengo, cuáles son las del, del estudiante y acá me gustaría escucharlos a vosotros, si se sienten inseguros, si el estudiante tiene más competencias que nosotros y qué podríamos hacer en ese sentido. Eh, por último, bueno esta presentación también es una maduración de un trabajo que hicimos durante el, justo al inicio de la pandemia, eh, de un ciclo de webinars. Y a partir de esto también decidimos condensar esto en un, en un libro que es accesible en abierto y que os puede interesar. El libro entero. Aquí les rescato un poco más sobre lo que fue mi presentación, aunque se los recomiendo, bueno, de consulta. Es un libro no muy teórico, que está más, más orientado a informar un poco más la práctica, y el capítulo que he escrito tiene que ver con esto que hemos estado viendo hoy, ¿sí? Con algunos algunas otras cuestiones, y bueno, formalizado en un texto escrito que no es exactamente igual. Algunos recursos adicionales, eh, como algunos Smart Paper que hemos hecho desde el grupo de investigación EduLab, el, al que cuando me presentaron me mencionaron. Y alguna, algún recurso también sobre la Flip Classroom, que hay mucho material, este website de, de Flip Classroom, experiencias y recursos, para dar vuelta a la clase, tiene muchísimos ejemplos, mucha información. Y si les interesaba el concepto de la Generated Content, eh, o de o Case Method en línea. Eh, bueno, esos son trabajos que hice ya hace unos años con algunos colegas también que puede serles, eh, puede serles útil. Bueno, así que eh, muchas gracias. Vamos entonces ahora, si quieren, a, a abrir el juego. Sí, estamos bien. De, hemos empezado un poquito más tarde, así que vamos bien de, de tiempo. Muchísimas gracias eh, por vuestra atención y estar allí después de 40 minutos, 45 Marcelo, eh, muchísimas gracias por la exposición y bueno has expuesto un montón de, de temas y has abierto muchas perspectivas y lo interesante será que a partir de ahora eh, los compañeros que están en la sesión de trabajo puedan hacerte cualquier tipo de cuestión o pregunta al respecto. Por tanto, por favor, cuando queráis. No os preocupéis caso, que si no si no sé la respuesta os lo diré. ¿eh? O sea, <risas> en todo caso, Marcelo. Pre pre Permíteme que, que yo te lance una, una primera cuestión. Con la nueva situación que ha venido provocada por la crisis sanitaria, has, has, en tu experiencia, ¿has comprobado si ha habido una transición y o priorización de otro tipo de actividades o, o, o no ha cambiado sustancialmente en este sentido y se siguen utilizando más o menos las mismas propuestas? A ver, eh... eh... Estas, estos, estos webinars así me han puesto en contacto con, y tengo testimonios de todo tipo. Eh, te comentaba justo antes que iniciemos, eh, José Miguel, había uno que, que me había preocupado y de todo no me había sorprendido del todo, que tenía que ver con eh, cómo pensar estos entornos digitales, el tema de la sincronía, sincronía, respecto de lo que, las prácticas eh, que veníamos haciendo. Y tuve el testimonio de una colega eh, de universidad presencial, no viene al caso, así, ni nada, eso no interesa. Eh, me refiero a que mm, eh, la obligación y el mandato de reproducir el mismo número de horas en línea que los mismos números de horas presenciales. Yo creo que con mi presentación he insistido muchísimo, porque ojo, cómo pensemos esta, esta nueva este, eh, manera de, de trabajar nuestra asignatura. Y claro, eh, esta persona además es muy eh, conocedora del tema de tecnologías, con lo cual podríamos tener una discusión muy productiva diciendo que esta solución, para decirlo de manera eufemística, era, por lo menos no era muy feliz, para decirlo. ¿no? Pero claro, ahí se topaba la capacidad innovadora, el conocimiento avanzado que tenía eh, este profesor respecto de eh, la realidad impuesta por su propia institución eh, que obligaba a la reproducción tal cual y la, y la concepción de que X cantidad de horas de aprendizaje significa X cantidad de horas de, de estar todos juntos. Cuando en realidad lo que les digo es pautemos el trabajo eh, de lo que trabajará el alumno, es tan importante esta, es enfocar el diseño como un, una responsabilidad, un rol que debemos cumplir y este, este rol en los entornos en línea son aún mayores, la de la demanda, pero por el otro lado disminuye un poco más la, esta idea de la presencialidad continua y exactamente igual, ¿no? porque si pautamos de otra manera y lo pensamos de otra manera, era como... Mm, que me había sorprendido. Esa era como una práctica que yo decía, wow, eso es un problema aún, de esa tensión entre la, la tradición, la institución, lo que tenemos muy arraigado como que esto es así y no se puede hacer de otra manera, y este es un valor para medir cuando en realidad no lo es. Acá hay una pregunta de L.B. Eh, Lucía Butla. Lucía Butla, sí. Ah, perdón, sí, sí, sí. <risa> Licha, Butla. Me ajusto los... <risa> Bueno, antes de todo, Marcelo, muchísimas gracias. Muy inspiradora tu charla. Eh, estoy evidentemente aquí aprendiendo mucho. Mi pregunta va un poco en la línea. Más que nada es una observación que yo creo que, además, soy la responsable del grado en mi caso. Y va un poco eh, en la línea de lo que acaba de comentar también el compañero y lo que tú le has contestado. Eh, yo lo que estoy viendo y estoy recogiendo de parte de los alumnos es una situación de gran agobio por la cantidad de actividades que les mandan los profesores es decir, yo creo que hay un poco de misandestud, de, de, de, de no entender bien esa idea ¿no? del e-activity del, e del, sí. del trasladar como tú decías, en bloque lo que hacíamos en clase en, en la situación virtual y claro, el primer cuatrimestre ha sido realmente complicado eh, convencer a los profesores de no hacer tres horas seguidas de clase por ejemplo, a eh, pautar y diseñar, ¿no? como como tú dices, eh, entonces en este sentido yo creo que se tendría que introducir no solamente nuestro eh, en nuestro papel como profesores esa idea del diseñar los cursos, sino que quizás también a nivel de coordinación uh -huh. y mentalizar también tanto los coordinadores como los profesores que se podría, eh, digamos, utilizar la, las tecnologías también para intentar pautar un poco la cantidad de esas actividades y, y, y medirlas, ¿no?, en, en términos de tiempo, en términos de, de todo, ¿no?, sí. porque es que si no, yo creo que los resultados no pueden ser buenos Ay. en ningún caso, por muy brillantes que sean y, y muy novedosas e innovadoras que sean nuestras intervenciones como docentes en el e-learning, en el e-activity. Licia, me parece que aportas algo el otro lado, ¿no?, de lo que venía comentando yo, de lo que le estaba dando el testimonio de este, de este profesor, colega, Uh -huh. eh, y ahora tú me lo dices también desde el aspecto, claro, desde el otro lado, desde el estudiantado, y que se ve completamente superado, porque es difícil calcular, ¿no? Digo, bueno, ahora que lo hacemos en línea, pues léete estos cuatro capítulos, léete, mírate estas cuatro horas de vídeo, contesta esto, hazme un resumen. Yes. Bueno, bueno, uh, uh, a ver, ¿cuánto tiempo lleva esto? Es difícil el cálculo, ¿eh? No digo, no hay una regla matemática, aquí tenemos la tablita, porque sabemos que la lectura comprensiva de un texto varía, o sea, de uh -huh. cada estudiante en estudiante. Pero bueno, tenemos unos ciertos parámetros para medir. Quien ingresa a un programa, no, no sé, a un grado ha terminado <risa> estudios previos, ¿no? Con lo cual, estos son esos parámetros que tenemos. Pero dentro de esto hay una variabilidad bastante grande también, ¿no? Entonces hay que pensar en el término media, en el sentido ni el más inteligente, la persona más capacitada con mayor experiencia, ni tampoco, y buscar un término medio, ¿no? Y, y como les decía yo, una manera de ayudar a los estudiantes también, pautarles, no sé si es la experiencia vuestra, pero yo de trabajar aquí en la UOC de muchos años, <coughs> siento que en las formaciones previas, estoy mucho a nivel de máster incluso, el tema de la autogestión, la autonomía, el, la reflexión sobre cómo aprendo, el auto... Este concepto me pues, medio pesado, me voy a poner con la pedagogía, pero... Eh, con, con esto de la autorregulación, la curregulación del aprendizaje, no lo tienen muy desarrollado, no le, mm. no le ven esa importancia de pensar de qué manera, estoy, si, si llego a este mismo resultado negativo, supongamos, haciendo esto, porque no cambia la manera de hacerlo? O sea, porque no reflexiono qué métodos utilizo yo como estudiante para hacer tal y tal cosa? Por eso ir formándolos al mismo tiempo en esta idea de aprender a aprender y es dándole estos recursos que yo llamo recursos metodológicos de de lo que en inglés se llama es? Sca scaffold que es el andamiaje este para ir sosteniéndolo no desde pautar una interacción a, a cómo debe presentarse el trabajo es un poco cómo deben interactuar entre ellos es un poco pesado de hacer pero hay que hacerlo para que el estudiante tampoco se vea tan agobiado porque a veces no tiene las herramientas de cómo resolver simplemente uh -huh. era que no tiene la, el método de cómo estudiar y eso es un problema. Yo, no sé, tengo esa impresión muchas veces de que algunos no saben organizarse, simplemente. Sí. Más allá de los problemas individuales. Es, por eso es importante en la educación en línea este, este, este diseño, que se llama el script en inglés, este guionado, eh, pensémoslo como una película, ¿no? Bueno, pensémoslo como una... Aquí cuando somos, cuando somos profesores hay muchas metáforas que se usan desde el diseño, que es el, el, el director de cine, el director de orquesta, el arquitecto que establece los blueprints de, la, de lo que será el, el, la situación de aprendizaje, o sea, todas estas otras este, profesiones que nos sirven de, de inspiración para entender un poco cuál es nuestro rol también eh, al, al trabajar, sobre todo con tecnologías digitales, que no es exclusivo eh, al tema de tecnologías digitales, ni al mundo es enteramente digital, pero creo que sí, eh, se potencian al, al trabajar de esta manera y Aquí quisiera agregar una cosa, que entiendo al profesorado porque te dijeron lo que les mantaba ¿no? El instructional magiver que les decía hoy al inicio, ¿no? Bueno, mañana se te cerró la universidad, tenés que dar un curso. Uy. Sí. <ríe> ¿Y qué hago? Exacto. No, pero bueno, creo que se está aprendiendo de esto y es importante que tengamos estos espacios para reflexionar, repensar y también hacer cierta um, abrir este diálogo con la institución, ¿no? Para decir, bueno, es que esto así como lo veníamos haciendo, no se puede transportar, trasladar de esta manera, ¿no? Que es un poco lo que intento eh, tras, eh, también dar eh, en mi presentación, transmitir como idea principal, ¿no? Es repensar. Y tenemos sí. herramientas, tenemos este, eh, no solo herramientas, sino tenemos enfoques metodológicos que nos permiten hacer todo esto. No es solamente uh -huh. tecnología, ¿eh? Y, no, no, exacto, es que antes de la tecnología viene la metodología, entonces a partir de allí, de la capacidad de innovar y de pensar eh, estructuras nuevas ¿no? para tanto para el, enseñanza, el enseñamiento como, como para el aprendizaje está clarísimo, muchísimas gracias ¿eh? no. muchísimas gracias Yo le claro que entiendo el catalán, ¿eh? si me lo hablan no hay problema <risa> no, sí, para, bueno... para, expresarme, para expresarme es más difícil pero. Eh, Marcelo en todo caso te invito a leer eh, lo que ha puesto en el chat Judith y, y María Miralles, pero o en todo caso, ellas que te trasladen esto que han puesto, porque es interesante que nos hagas algún comentario al respecto. Vale. Si quieres, te lo leo, te lo puede leer Judith. Dice... Sí, pero espérate, Hola, bueno, era real del que comentaba la compañía sobre que, parlem dels 200 200 docentes, los que els los estudiantes también, bueno, son unos actores principales, ¿no? De todo lo que está pasando ¿no? y en el diseño de, de, de, de, de las asignaturas, de los continguts, etc. ¿no? Y a vos, claro, cops es el que estaba comentando la compañía de que no. no es algo que yo creo que es muy cultural y que ve arraigado. No? Cuando la alumna ve de un sistema educativo en el que no se les proponen uh, a qué uh, tipo de participación, no? que hablan de Flip Classroom, en que están acostumados a ser, uh, ser pasivos porque que ¿no? que el profesor sí. la magistral y ellos prenen apuntes, claro, a esta situación pues, se les ha situat como a muchos docentes también que venían de aquel sistema más tradicional. Llavors, ehm, um, quan se trasllada la magistral a, um, por um, per exemple, mitjoreta, ¿no? el que estaba comentant antes, um, de presentación, resolver resoldre y i se'ls demana que treballin prèviament els temes, tot això els al desencaje desencaixi al treu de la seva zona de confort i també se'ls hi actividades. Muchos mm -hmm. Molts ellos també sé que se que se queixen perquè volen més més hores de, de, de, de lo que serían les magistrals en videoconferència. Llavors, Creo que la verdad reflexión va de que, eh, de la misma manera, pensemos también que para los docentes como tres, de esta, esta idea, de ¿no? esta concepción tan arraigada cultural de cómo es la educación, la forma de, de la enseñanza, también de, de trabajarnos o y amb a los estudiantes para que también vengan de esta tradición. Ya vos, cuando propusemos estas, estas metodologías, pues, eh, una o dos, o para que hi dóna también es feina y no están acostumbrados eh, y porque realmente bueno, es una cosa muy arraigada. Yo no sé si ama si qué este tema, eh, se treballa mucho, o si tienes algunas, eh, algunos tips ¿no? sobre cómo intentar, como que dices, antes de, o de de una formación casi, ¿no? de situarlos, antes de comenzar las asignaturas. No sé si en pots Bueno, para sola el tema, También. Sí. Gracias. Primero, primero un enfoque gradual, no, no ser tan radical, ¿no? de golpe pasamos a la totalidad vamos a ir trabajando instancias específicas y esto es de la graduación es importante. Y la otra es Uh, la explicitación, la, la, la comunicación con el estudiante de cuál es el contrato pedagógico que establecemos con ellos, qué esperamos de, de ellos, ¿no? y quizás dedicarle un momento de, de este momento síncrono, si se quiere, si estamos forzados a trabajar enteramente síncrono sobre este tema, y discutirlo, hacerlo consciente, no darlo por supuesto. Yo creo que es lo más, una de las cosas más importantes. Yo tengo una asignatura que es de TFM, de un máster, y eh, tengo una sección dedicada a este contrato pedagógico. ¿Qué esperamos del alumno? ¿Qué se, eh, tenemos las competencias, pero después entonces, ¿qué se espera del alumno y qué, qué expectativas puede tener respecto del tutor? Y hay un, un foro. ¿Qué dudas tienes y qué de esta parte? ¿Qué es lo que no entiendes, entiendes de esto? ¿Qué, qué, te sur, qué dudas te surgen? Ah, por ejemplo, clarificar el, director, el tutor de TFM no es el responsable de elegir tu tema. O no es el responsable de tomar las grandes decisiones sobre tu metodología, porque tú estás aquí para demostrar que eres capaz de hacerlo. Lo que sí es un orientador, bueno, y se, se, se, le, se aclaran esas cosas. O no es el responsable de buscarte la bibliografía. Bueno, estoy contando casos de estudiantes que, bueno, me han, nos han sucedido sí, estas sí, cosas, sí. que llegan al, al TFM y dicen, ah, pero el profesor no me da la bibliografía, digo, pero a ver, eh, un, el primer paso bueno. está explicado en la guía de trabajo es, dotarte de una estrategia de búsqueda y selección y filtro de información de, y de fuentes, una lectura eh, crítica y la, y la construcción de un, de un marco eh, teórico o conceptual de tu trabajo, o sea, <ríe> que te ayude a dar pistas o que te informe de un informe tal, porque depende el, la naturaleza de tu trabajo, pero otra cosa es que sea, la responsabilidad la tienes tú como profesor de dar, de tutor, de darle, bueno, ese tipo de cosas hay que aclararlo, explicarlo. Hay que dedicar, no está mal dedicarle un tiempo en esta transformación gradual que les decía. No, no, no está, y, y dar herramientas para, para que se autogestionen, ¿no? Sí. Sí. Pues sí. Muchas gracias. Marcelo, mira, eh, Joan Josep eh, también te plantea en el chat eh, una cuestión y Jordi también la refuerza. En todo caso, Joan Josep, Jordi, ¿queréis intervenir, por favor? Sí, mira... Um... Resulta que sí, si, si trabajamos en, en, en grados que, por ejemplo, o, o la planificación de los grados en, en los que alumnos tienen, pongamos, seis horas diarias de clase, en las cuales, seis horas mmm, síncronas, ¿vale? Eh, sean magistrales, sean de problemas, pero son síncronas. Y además de todas ellas, de todas las asignaturas, les pedimos que preparen uh, la clase previamente, sea a través de Flip Classroom u otras metodologías. Eh, mi pregunta es de dónde, saca, de dónde saca el alumno el tiempo para poder preparar eso antes y luego, obviamente, asistir y participar en las sesiones síncronas. Yo creo que ahí también es necesario una coordinación entre los profesores de las diferentes asignaturas para no sobrecargar al, al alumno con, con demasiado trabajo, que es, yo creo, uno de los problemas en los que, de los que los alumnos se quejaron más, especialmente en la primera parte de la pandemia. En esta segunda o este curso, dijéramos, ya hemos aprendido un poquito más, ya estamos trabajando de otras maneras, pero yo creo que cuando queremos pasar al aprendizaje activo en línea, eh, falta una coordinación por parte de los profesores de las asignaturas y de los recursos que vamos a utilizar, porque es que si no, es muy fácil sobrecargar al alumno con, con demasiadas tareas. Totalmente de acuerdo. Lo que no, Si entiendo bien el escenario que presentas es que no se ha modificado seis horas, seis horas. O sea, vale. Entonces ahora lo que digo es, además te agrego todo lo otro. Y entonces el alumno dice es que no tengo tiempo. Antes asistí ahora el mismo tiempo y me has duplicado el trabajo de... Hay que modificar un poco este tema. Que, que el ejercicio de la presencialidad y de la sincronía, perdón, eh, hasta qué punto debe respetarse tal cual se hacía siempre o de esa manera. Y si no, buscaré momentos de trabajo... Eh, vía sesiones paralelas, ¿no? que se llaman las breakout rooms, y entonces no la haré trabajar tanto, tanto, tanto antes, ¿no? Eso es un poco de idea de este balance. Me parece muy bien, por eso les decía cuando les mostré una de las primeras diapositivas sobre los roles y un aspecto importante es de trabajar en team teaching, de trabajar con, con otros profesores y este enfoque de asignaturas que de alguna manera irán en paralelo, ¿no?, Enfoque programa, pero de asignaturas que se implementan en paralelo, si es que existe una vía así tan uh, única. Eh, claro que ahí tiene que haber un, un momento de, de trabajo entre profesores para pautar este tipo de cosas, si no es muy problemático. Nosotros incluso en, uh, en, en la voz, cuando trabajamos así, tenemos un, un, un documento donde también, como se diseñan antes, ¿sí? los periodos de entrega de las actividades se tratan, y tenemos un documento, un dashboard, donde están las fechas para evitar superposiciones o de trabajos muy significativos al mismo tiempo. Es un difícil ejercicio, pero se hace a través de un documento en lineal que tenemos que acceder, poner nuestras fechas y entonces después hay una especie de, de control entre todos para ver si alguien puede mover fechas y trabajar ese tipo de cosas. ¿No? Son maneras de trabajar conjuntamente eh, algunos aspectos de, de esto, pero evidentemente, la primera cosa sería, bueno, repensar un poco la, las horas de la sincronía y tener muy en cuenta cómo pautamos la sincronía, claro, pero sí. modificar, porque si no modificamos nada de lo que hacíamos antes y ahora le cargamos el doble, es normal que se quejen. Hasta, es que eh, se entiende perfectamente. Yo, yo Marcelo, la, la, la solución a la que he llegado, porque eh, dentro de mi centro tampoco no somos muchos los profesores que utilizamos eh, metodologías de aprendizaje activo, es que al final sustituyo le lecciones magistrales o presenciales mías uh, para dejarles tiempo a los alumnos para que puedan preparar ese material para mis clases siguientes. Porque muy es que bien. si no, al final, es eso. Mm, no bien. llega. Pero igualmente aprender muy bien. Ah, sí, yo... sí. Estoy bueno. satisfecho de, del nivel de aprendizaje de mis alumnos. Sí, sí. Claro, claro, claro. Es renunciar a ciertas cosas que tenemos adquirida cuando naturalizamos maneras de hacer y creemos que es la mejor y única es, bueno, permitirnos explorar otras. Esa es un poco la invitación de la, de la presentación de hoy, ¿no? Que tampoco es, eh, seremos los súper innovadores, eso ya ha sido probado, ¿no? <risa> o sea, no, no es enteramente nuevo. No, no, no nos lanzamos a nuestros estudiantes a conejillos de India que los ponemos en peligro, no, no, no. Tenemos bases sólidas de años y años de experiencia de formación, a distancia y luego en línea, con lo cual es un poco también romper ciertos mitos y cosas así, o sea, el uso de tecnologías. Ahora el tema gran central es el tema de la evaluación en línea, ¿no? que también está trayendo, pero antes era intocable como tema, y ahora al menos, ah, a lo mejor se puede hacer algo. Tiene que ver con romper viejos esquemas y buscar obviamente mejores soluciones, eso sí. Muy bien, no sé si Jordi, Olga o Monse que también habéis expuesto en el chat, queréis intervenir? Bueno, yo el que volia comentar es que a mí que em falta, o una de las cosas que creo que falta més es tenir eines para implicar los alumnos a clase. ver, si, si en clases presencials normalmente ya ja costaba que participessin, ahora trobo que costa, costa encara más que participen. Puedes tener 50 o 60 alumnos al temps en una clase, y no sabes cuantos escuchan, cuándo simplemente están conectados, pero están potser al menjador fin, otra cosa. Yo uh -huh. trobo que es una de las dificultades más grandes que yo particularmente siento. Tenía unes prácticas. Eh, Supongo que va muy ligado al, al que he comentado, al que, que estaba comentando el Joan ara fa un eh, Has de planificar de una forma diferente, pero también tiene eines, Eines como muy simples o muy rápidos para arriba. A ver, aquí está realmente online? ¿O quién está? ¿No me es conectado? ¿Quién está escuchando? Eso me continúa a faltar a mí. Bien, yo creo que nuevamente desde el diseño no sé si estará la solución absoluta, pero puede haber, o sea, las tecnologías obviamente que son importantes y hoy día bueno, se puede trabajar, pero si yo pauto que este, este momento de interacción con 70 alumnos, después les digo que tienen que hacer un X trabajo, responder a tal cosa, o puedo estar teniendo elementos de, de, de motivación un poco coercitivos para, para, para que estén allí. Y otra es pautar más y más interacción, más participación. Ahora, mmm, es una de las, de las posibles soluciones que uno puede tener en, eh, en mano. Pero y el estudiante aprende igual, sin estar conectado ni estar tan atento, quiere decir que algo de lo que estoy haciendo no es necesariamente imprescindible. O sea, es lo que un poco decía el colega antes, no que aprovechaba las instancias de sincronía para el tipo de trabajo más, como les proponía yo en la idea de, de, del flip, no de presentaciones, de trabajo, discusiones, y, o de exposiciones cortas, y ir, ir cortando ir verificando bueno ese modelo que les ponía... Eh, el modelo bastante equilibrado ¿no? de, de trabajo en, en la sincronía. Explorar todas estas pistas, algunas veces delegar en los estudiantes la, la mayor responsabilidad de la, de la sesión, e ir variando con esta cosa de los principios ¿no? que también les presentaba de variabilidad, ir pensando este tipo de, de estrategias. La idea es que, eh, me pareció que surgió aquí muy interesante, es que no solo los profesores tenemos que cambiar nuestras maneras de de hacer, de nuestras prácticas y de, de nuestras creencias, porque en el, en el, el hay, una, hay una autora inglesa de UK que se llama la Groña Conole, eh, que hablaba del belief system, del sistema de creencias que tenemos. Él, él trabaja, ella trabaja mucho con el tema de, de Teacher Professional Development y había con, eh, conceptualizado sobre esta idea del belief system, pero también los tenemos en el, a nivel de los estudiantes, ¿no? que esperan que tal cosa. Uh, en nuestra sociedad todavía este, hay una dimensión cultural muy importante. Eh, en, nuestra, en nuestra sociedad, hasta donde conozco, ya hace muchos años, que algunos años que ya estoy aquí, pero vengo de Argentina, esta idea de, como mencionaba una colega antes, de ser estudiantes participativos y activos no es tan común. Tengo una experiencia diferente hecha en Canadá cuando estudié allí, y es todo lo contrario, o sea, todo esto que estoy fomentando ahí era muy, muy, muy fomentado, o sea, eh, y aparte como alumnos exiges eso, ¿no? Yo quiero participar, decir y defender mi, mis cosas. Y en cambio, como experiencias previas que había tenido yo... Eh, en Argentina, de, que tenía que ver con, con bueno, con un proceso más cultural, viví la transición ¿no? del pasaje de la dictadura a la democracia, donde, claro, también viví una escuela primaria muy memorística y, y donde lo que tienes que hacer es repetir a pasar a la universidad, donde tienes que ser el sujeto activo aquí, crítico. Y esas cosas todavía hay muchas reminiscencias, en la cultura de los estudiantes que, bueno, no, no se animan, no le, no le hemos fomentado tanto eso, y otros, bueno, hay cierta también pereza ¿no? de, de, de algunos, pero tenemos que provocar también eh, ese cambio. Yo creo que las estrategias son estas, empezar a proponerles otras cosas y tratar de motivarlos de otra manera. Y claro que es más trabajo ser activo que estar ahí tomando notas y después ir a un examen y repetir lo que me dijeron, que es un ejercicio de memoria más que un ejercicio de comprensión. Eh, pero no apuntamos a eso, nosotros como universidad apuntamos a otra cosa, con lo cual tenemos que ser coherentes en, en ese sentido. Y como les decía, la graduación, el explicitar, el, el discutir sobre estos temas con los estudiantes, yo creo que es importante, ¿no? Es especie de contrato pedagógico que les mencionaba, les mencionaba antes. Muy es bien. un pro proceso, no es una solución puntual, sino es un proceso de cambio. Perfecto, Marcelo. Bueno, a ver, ¿alguna intervención más al respecto? Hola, Marcelo, muchas gracias. Yo, yo así estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado y creo que hemos pasado de eso, de cuando estudiábamos nosotros que íbamos a la biblioteca y te lo tenías que trabajar un poquito, a ellos tener toda la información online mmm, y, y, y, y, bueno, a, a ser pasivos, mm. estudiar a última hora y, y, y sacártelo. Claro, ahora tienen que trabajar e implicarse al día a día. Entonces yo creo que aquí hay un desequilibrio en el que ellos son muy, mucho más activos en cuanto a reivindicar derechos que en mi época y son muy activos en eso, pero luego a la hora de exigirte que lo tengan todo colgado en el mood, el que no sé qué, exigen mucho, pero ellos implican poco. Entonces, creo que igual que nosotros nos estamos, todos los que estamos aquí estamos porque nos tenemos que reinventar y trabajar esto, creo que ellos también necesitan eh, una orientación, unas clases para para que vuelvan y se reinventen en eso y, y tomen conciencia de que, pues eso, que es el día a día, no a última hora y todo masticado. Ahora, les digo, a ver, mmm, ah, no sé, Monce, si a veces, perdona, eh, que te corté si querías te, con, eh, hacer una consulta en particular, pero ya tengo una idea para comentarte. Didi, no, solo era eso. Claro, eh, si nosotros no, ya hablábamos un poco de que tenemos incorporadas ciertas formas de hacer. Una es, Unas tienen que ver el, el tiempo que tenemos que estar juntos, ¿no? como profesores y alumnos. Ya eso se modifica. La otra es si no cambiamos tampoco lo que hablábamos hoy de metodologías activas. y todo. Si yo sigo proponiendo un examen como solución, pues sí, entonces dame los textos, me los leo y te hago un examen. Pero si la forma de evaluación es evaluación continua, como el caso que yo aplico en mis asignaturas, con una exigencia mínima de x cantidad de actividades superadas con evaluación continua. Y esta está basada en actividades en metodologías activas, donde tú no vienes acá a confirmarme conocimiento. Yo quiero que apliques conocimiento. Quiero que en el proyecto que me presentes, me justifiques cómo aplicas tal y tal y tal concepto que hemos tratado en la asignatura aplicado al conocimiento. Entonces, estoy la actividad evaluativa, no necesito un examen. Vente y preséntame tu proyecto y defiéndelo, porque el proyecto de alguna manera deberá aplicar y ahí voy a Desarrollo de competencias muy superiores, de otro orden, de orden superior. Aplicarlo en un proyecto. O sea, la, el, el examen no es la evaluación principal. Es el proyecto y la defensa del proyecto, quizás, a hacer esta cosa. O, o me refiero, en este enfoque de cambio metodológico, ahí vamos a romper también con el esquema. Porque lo que le voy, si ellos saben que con un examen ya zafo, paso, quiere decir que lo que estoy haciendo es centrar toda la evaluación en el examen. Si yo lo hago, evaluación continua, progresiva y utilizo metodologías activas donde el, lo que decía, el tangible es, eh, a evaluar es muy diferente, pues no podrán hacerlo así. No hay manera. Pero además puede ser muy estimulante para ellos. Bueno, yo tengo experiencias más de, por contacto con amigos que tienen eh, hijos en secundaria, de cómo funciona bastante bien esto en algunas escuelas de la pedagogía por proyecto y cómo se motivan y cómo trabajan de verdad. Eh, trabajo tanto individual como colaborativamente. Es cambiar bastante eh, la manera en que hacemos las cosas. Cómo le pensamos las situaciones de aprendizaje, la evaluación, qué les proponemos, y después se engancharán. Yo creo que sí, hay una apuesta que si las, las metodologías que yo propongo y el tipo de actividades son como significativas, ancladas, les hacen sentido, como hablaba hoy, en, en, en, en una de las eh, diapositivas iniciales, ¿no? del aprendizaje activo, sus características, eh, todo esto se va como mitigando. Pero si yo mantengo... Exactamente igual la idea de horas de presencialidad, de examen, o sea, no estoy modificando la experiencia, pues les es más pesada y es bastante claro. Y también eh, eh, repetirán estas conductas que de alguna manera nosotros también fomentamos. ¿eh? Tú mata, Yo lo he hecho, ¿eh? a ver, cuando estuve en la universidad, de, de rendir lo que llamamos asignaturas libres, ¿no? que agarraba los textos y me iba al examen y rendía. Claro, así no. Tenía otras asignaturas donde tenía que hacerlas, bueno, nosotros llamábamos monografías, que en realidad eran los trabajos. Eran asignaturas mucho más interesantes y tenías que cursarlas, y tenías que hacerlas, y tenías que trabajar en equipo. Aere, sí, a ver quién, quién tiene la mano levantada. Yo lo que no tengo oh. es el, perdón, eh, no tengo el iconito del, del chat, por eso no lo puedo activar. Hola Marcelo, muchas gracias. Eh, mi pregunta era sobre el registro de las clases síncronas, de las sesiones síncronas. Es decir, se, se incide mucho en registrar las clases, los alumnos te lo piden, pero claro, en mi caso, por ejemplo, las sesiones que propongo que sean síncronas son sobre todo para provocar la interacción entre alumnos, para de alguna manera mmm, esa conexión entre profesor y, y alumnos que para mí es muy importante. Entonces, claro, si queda registrada o ya anuncias que está registrada, muchos alumnos ya no, no, no entran o ya no se toman la molestia o lo que sea. Evidentemente hay una minoría que por lo que sea no puede. Pero bueno, cuando eran clases presenciales, evidentemente si no estaban, no estaban. Entonces, ¿qué, qué piensas sobre ese tema de registrar siempre esas clases? Mm. Sincronas. No, no, uh -huh. que no, porque el objetivo de la clase es el debate, el, la supuesto. generación de ideas y todo, uh -huh. es que no, lo que se puede grabar es una clase magistral, que ni siquiera la tengo que grabar, hago un vídeo, lo pongo en el, gozo y gozo utilizo un flip classroom y digo, bueno, la exposición de los contenidos, ahí tienen la cápsula eh, del vídeo donde presento XX conceptos, procedimientos y esto, hago un vídeo interactivo si quiero, con para avanzar tienes que responder alguna pregunta, o hago un cuestionario final, bueno, estos ejemplos que les daba hoy del SAMR, eh, pero la clase interactiva, esto no se registra. Hay también unas cuestiones de, incluso de permitir la libertad de expresión. Todo lo que se graba y después puede salir del contexto, no lo veo útil. Y tampoco sería útil porque la idea y el objetivo de la clase que tú planteas es estar allí para la interacción y esto. Y es en ese momento que se cuesten las habas <ríe> no en otro. Yo no soy de la idea de grabar todo. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Gracias. María Rovira, que habéis levantado la mano también. Sí, hola. Bueno, mi pregunta también iba en el hecho de, de, de, de grabar las sesiones, pero por otra parte también, eh, no sé hasta qué punto, para, para captar ¿no? la atención de, de los alumnos, yo a veces les pido que, que enchufen en la cámara, ¿no? por, por el hecho de, de poder interactuar sí. y, y poder verlos. Entonces, no sé si es una cosa cultural o hacemos bien en pedírselo que enchufen en la cámara, porque a veces me siento como que, que les invado. Pero también me gusta verlo, a ver qué cara ponen mientras explicas los, los conceptos, si lo entienden, si no lo entienden, ¿no? Y a veces se lo pido y nadie le enchufa. <ríe> y a veces lo enchufa uno, lo enchufa dos, ¿no? Entonces eh, les planteo, bueno, pues es como si estuviésemos en clase. claro Pero yo que... tampoco no... Bueno, no sé, no sé. ¿Cómo lo ves tú esto, Marcelo? No, yo lo veo bien. O sea, aquí estamos en este momento, está dedicado a la clase y estamos trabajando en línea. Y puedo establecer ciertos criterios. ¿De enchufar la cámara? ¿Por qué no? Yo no? No, no, Esta cosa del anonimato, no. no. O si sea, habría impedimentos de que la webcam no le funciona o el ancho de banda que tiene de contratado de internet es malo. Y bueno, hay, hay algunas cuestiones técnicas, pero si no, yo fomentaría que si estamos tratando de interactuar que nos veamos. ¿Por qué no? O Se hoy están las tecnologías para eso. Muchas gracias, Marcelo. Sí, sí, insiste. Voy a picar piedra a que... Bueno, que... Sí, sí, sí. Bien, si no tenéis eh, más preguntas que hacerles a nuestro compañero Marcelo Marcelo, agradecerte muchísimo eh, tu presencia con nosotros por todos los que nos has transmitido y todos los debates que nos has generado a partir de, de tus aportaciones, que nos van a servir muy mucho y en todo caso pues Daría por, por cerrado eh, la sesión de trabajo de hoy. Muchísimas gracias y esperemos vernos más continuadamente para pu seguir eh, aportándonos información y conocimiento. Bueno, yo les agradezco también, eh, agradezco la invitación y como les digo, mira, han surgido situaciones muy interesantes, algunas cosas que no, que no había pensado y siempre uno aprende, ¿no? De todas y las, las preguntas son muy interesantes porque también te presentan en un desafío, no es que uno tenga la respuesta adecuada para las cosas, pero tiene una opinión informada, digamos, en base a experiencia, este, pero siempre siendo en el ámbito, de, siempre están en, en el ámbito de la opinión de alguna manera. Así que muchas gracias por por vuestra atención y espero que os sea de utilidad os invito a consultar el libro que está ahí bien bueno, documentado todos estos procesos y muchos más eh, que les, creo que les puede ser de utilidad así que hasta, hasta un hasta luego